Recomendamos ingresar la contraseña tributaria en LibreDTE para automatizar tareas. Para realizar esto, lo primero que debemos hacer es ingresar a la opción Modificar Empresa. Luego, en la pestaña Empresa, al final de la página, encontramos el recuadro para añadir la contraseña tributaria. Una vez guardados los cambios, LibreDTE empezará a sincronizar los datos con el servicio de impuestos e internos.